Y Vamos a cambiar de tema. Anoche un total de seis locales fueron saqueados en menos de una hora en pleno centro de Santiago. En las imágenes se puede ver cómo personas encapuchadas, algunas armadas, atacaron al comercio en plena hora punta de la tarde en la Alameda y en el Paseo Ahumada, actuando con total impunidad. Palos, armas blancas y trabajadores intimidados fueron la tónica de estos minutos de gran preocupación en pleno centro de Santiago. La compleja jornada que se vivió la revisamos en la siguiente nota. muy violentos los, los, los muchachos estos, bueno, delincuentes, para mí son delincuentes. Ingresaron cuando en el local atendían público, hora pic de la tarde, gritando amenazas y rompiendo todo a su paso. Varios de los individuos se dirigen directo a la caja registradora de esta pastelería ubicada en la Alameda a pasos del Paseo Ahumada. Bueno, sí, pues se fueron directo a la caja y más que nada para, para detener a la gente que está detrás del mesón, botaron todo, piscina, todo, Así que hoy día había que empezar de nuevo. Observe a este encapuchado, ingresa empuñando un enorme cuchillo como advirtiendo que está dispuesto a atacar a quien se interponga en su camino. Según carabineros fueron aproximadamente 60 las personas que se reunieron en la plaza de armas portando lienzos con diversas consignas sociales. Comenzaron a avanzar por el paseo Ahumada causando desmanes, escenario que como en otras ocasiones dejó el camino listo para que actuaran impunemente los saqueadores. Observe el descaro de algunos... ...que entran hasta con palos a robar en masa... ...hecho que denuncian los afectados... ...ocurre cada vez con más frecuencia... ...estas imágenes son de una tienda de tecnología. Hace dos semanas atrás entraron... ...cuatro tipos, dos mujeres y dos hombres... ...colombianos... ...un auto afuera esperándolos... ...nos saquearon, nos robaron todo ahí. Es una preocupación de verdad a diario... ...la tienda que está más arriba de nosotros... ...la saquearon y de no, no depende de una... De una manifestación que se esté dando afuera en total seis locales se vieron afectados una tienda de electrónica una pastelería un café y varias farmacias en cosa de minutos la mayoría de ellos ya habían sido saqueados en otras oportunidades por lo que las palabras rabia temor e impotencia se repetían hoy entre los locatarios afectados no horrible nosotros acá vivimos o sea todos los días es el tema del, del saqueo todos los días las, las protestas, hay que cerrar el local, hay que abrir el local, no afectan las ventas. La violencia extrema con que ingresan atemoriza a los locatarios que advierten llegan incluso premunidos de armas blancas, convirtiendo además a los trabajadores en víctimas de robos y agresiones. Elementos cortopunzantes, palos, varillas, eh, empezaron fue como a agredirnos, eh, nos hacían lances con los cuchillos, eh, nos robaron los eh, eh, celulares Temas tema de que me robaron mi celular personal y hay dos o tres funcionarios más que también le robaron su pertenencia personal porque fueron amedrentados por estas armas blancas En el caso mío igual, una daga de unos 40 centímetros de hoja, entonces tú quedas nulo los locatarios afectados informaron que mientras eran saqueados advirtieron que Carabineros estaba en el sector. Sin embargo, reclaman que no tomaron medidas para detener a esta turba que impunemente se llevaban todo. No es posible que mientras el presidente se dirigía al país para proponer medidas concretas para combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, hayan habido actos de delincuencia, saqueo en el centro de Santiago a esa misma hora. El día de ayer vimos como nuevamente delincuentes no dudaron en saquear locales comerciales del centro de Santiago. Esto ocurre porque los delincuentes le tomaron la mano al gobierno. Saben que no se van a querellar contra ellos. Frente a los hechos de violencia desde el gobierno y la municipalidad de Santiago, condenaron lo ocurrido. Nuestra Subdirección de Desarrollo Económico Local ha tomado contacto con los locatarios, trabajadores y trabajadoras de comercios que han sido afectados el día de ayer de manera tremendamente grave. Nos hemos puesto a disposición con apoyo psicológico que ha sido también muy bien recibido por ellos y ellas. Nosotros respetamos el derecho a la protesta, a la manifestación, pero esta no puede implicar jamás la violencia ni menos los saqueos. No tienen solución al tema, si acá es tierra de nadie. O sea, aún más se volvió una zona roja, están todos asustados por lo mismo. Ellos prometieron en campaña que lo, de, lo del mismo estallido que hicieron agravio y desórdenes públicos iban a soltarlo. Entonces los delincuentes con mayor razón hacen esto porque saben que van a salir después. Ellos mismos le ponen abogados y recursos públicos para que ellos salgan. Solicitamos un balance a carabineros. Informaron que en la jornada de cuenta pública hubo solo un detenido durante la mañana por robar el arma a un uniformado mientras era agredido y otro en la noche por desórdenes. Bueno, recordemos que durante el estallido social, cuando se provocó una serie de saqueos de gran magnitud, se promulgó una nueva ley en enero de 2020, la llamada Ley anti saqueos. ¿Qué hace esta ley? Básicamente lo que dice es que cuando se cometa el delito de robo con fuerza en lugar habitado, que es generalmente el delito que puede imputarse en el caso de los saqueos eh, no habitados, en cajeros automáticos y también hurto, y esto sea con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o que se actúe individualmente, se va a aumentar la pena privativa de libertad es una pena más fuerte por esta ley de antisaqueos en un grado en el caso del robo con intimidación la pena parte en 10 años y un día de cárcel. Eso es entonces esta ley que, claro, podría aplicarse en este caso, pero para eso debería haber personas que hayan sido detenidas o que las pruebas, que los videos permitan luego eh, poder encontrar a las personas, a los vándalos que realizaron estas acciones. Locatarios de Santiago de Providencia están atemorizados ante el retorno de los saqueos en medio muchas veces de marchas o de protestas. Por eso autoridades hacen el llamado a invocar la ya existente ley anti saqueos para lograr entonces estas penas más duras a los responsables. Y va muy organizado de 20, 30 personas. Hoy día nadie está tranquilo en ir a abrir un local y menos salir en la tarde. Y es que escenas como estas, aquellas que veíamos repetitivamente en el año 2019, lamentablemente vuelven a ocurrir este 2022. Es precisamente la hipótesis de la ley anti Espero que el Ministerio del Interior presente querellas. El tema preocupa a las autoridades, por sobre todo los locatarios que denuncian lenta reacción policial. Yo creo que uno se está cuidando como puede pasado 25 de abril, un supermercado en la comuna de Talagante fue asaltado masivamente por segunda vez. Hubo pérdidas billonarias y la detención de 48 personas que participaron del saqueo. Y claramente existe una organización por parte de estos sujetos de, de irrumpir en contra de este supermercado. Ninguno, salvo dos participantes que fueron sorprendidos vendiendo medicamentos robados, quedaron con arresto domiciliario pese a las querellas del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando con estos delitos masivos? parte del casco histórico de la comuna de Santiago se ha convertido últimamente en el receptor de hechos delictuales que preocupan. Hemos estado trabajando para devolverle la seguridad a la ciudadanía. Pero tras los robos de este miércoles, solo hubo un detenido y no por ley anti saqueos. ¿Qué pasa con las policías? El control debería ser mucho más efectivo, yo creo, de parte, no solamente de las policías, sino que insiste una voluntad política respecto a lo que sucede en el, en el centro de Santiago y no Tú dices que ha sucedido durante un tiempo, ha parado, ha parado, pero entre comillas nomás. Claro, la estrategia no existe, digamos, el no actuar. Lo que pasa que hoy día la dinámica que estamos viendo es que muchas acciones de, de, de carabineros específicamente no han tenido el respaldo legal y jurídico como corresponde. Pero lo que ocurrió en la comuna de Santiago, ¿corresponde a saqueos que deban ser perseguidos? Son efectivamente robos en lugar no habitado que se generan en un contexto de alteración al orden público. Es precisamente la hipótesis de la ley anti saqueo. Las sanciones que arriesgan sus autores están agravadas en un grado. Las penas pueden llegar hasta los cinco años y perfectamente la fiscalía puede solicitar respecto de las que sean imputadas de ello la medida cautelar de prisión preventiva. El senador Matías Walker fue uno de los impulsores de la ley anti saqueos y barricadas. Hoy cree que sí son necesarias las medidas para enfrentar estos hechos, pero falta ejecutarlas. Espero que el gobierno, de forma firme, categórica, pueda presentar estas querellas. Ahí están todas las herramientas que nosotros aprobamos en una legislación, la ley anti saqueo. Pero lo importante es que el presidente Boric cumpla lo que dijo ayer en su cuenta pública, que va a ejercer todas las herramientas del Estado de Derecho. Y es que solo basta un pequeño recorrido por sectores. Los candados, elatones y puertas de Cero, se hacen repetidos. Asimismo, los locatarios se han visto afectados por la presencia delictual. Su preocupación es persistente. O sea, mayor presencia de carabineros sí, debería haber. Ahora nada, ni una, ni una sola presencia policial. Yo creo que cada uno se está cuidando como puede. Esperan que durante los próximos días se pueda dar con el paradero de los responsables. Asimismo, no esperar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir.